Para mí merece la pena mmm, venir a un colegio mayor, bueno, a este, a este cole mayor. De hecho, bueno, para mí no fue, ni me lo planteé, vine directamente aquí al cole y yo creo que ha sido la mejor decisión que, que pude tomar. Vivir con, con otras personas, con otras realidades, porque al final cada uno es hijo de su padre y de su madre, que, que me, me sacan de mí mismo, ¿no? O sea, y, y me, me dan algo que, pues en mi vida hubiera hubiera tenido. Yo es verdad que siempre he pensado que la experiencia, o sea, vivir en un colegio mayor y no en cualquier colegio mayor, sino en este colegio mayor, es una experiencia, era una experiencia pues, muy positiva y muy enriquecedora. Uno de los puntos de inflexión que me llevó del colegio mayor, dentro de los muchos que he tenido, ha sido que, que eso, que mmm, la, el apoyo que tenemos constantemente los unos sobre los otros, porque al final somos la familia que tenemos y que vamos a tener y que seguramente nos quede para el resto de nuestra vida. Eso, eso para mí es el colegio mayor, tener algo bueno, enseñarlo a los demás y compartirlo hasta el extremo.